Fiero sobre la acusación de la nación. Es injusta. Injusta, ¿por qué? Claro. ¿Por qué es injusta? Eso se va a averiguar más luego. Se lo vas a decir en el medio de comunicación, no te van a defender. ¿Tiene nada que decir? Claramente que sí. ¿Por qué? Porque, porque vean. Miren. Miren para acá. ¿Y ¿Y la de no fue a fuerza de golpe. Fue enfrente a mi casa. En la calle 4. En relación con la acusación, por parte de la policía. ¿Cómo fue? Vamos a caminar.